Último minuto. Vamos a tomar contacto con Daniela Valdés, que nos va a dar cuenta de lo que pasó a un equipo de Televisión Nacional, un equipo de trasnoche que estaba a punto de salir al aire, ¿no, Dani? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, que además afectó a una segunda familia que venía llegando a... Santa María ...en la Comuna de Providencia... ...les va a mostrar a Arturo Espinosa... ...el estado en el que queda el vehículo... ...también del equipo de Televisión Nacional... ...que es el equipo de noche... ...que normalmente reportea los temas policiales... ...de la jornada nocturna... ...y que también muy cerca de las 6 de la mañana... ...son eh, quienes hacen el primer despacho... ...por así decirlo, en el noticiero AM... ...bueno, ellos fueron los protagonistas... ...de un primer episodio cuando estaban también... ...esperando eh, poder... Eh, ...hacer ese móvil a solo minutos de poder salir al aire... ...fíjense que un grupo de cuatro... ...delincuente, nos decía el periodista, los abordó... ...para incluso disparar e intentar quitarles este vehículo que era de su conductor... ...que todos los días también los lleva a eh, sus despachos. No conformes con eso y ahí en todo lo que se genera en aquí muy cerca del de, sector de Monte Carmelo... ...lo que estos delincuentes hacen después de atacarlos es escapar. Y fíjense que a solo una cuadra acá en la Clínica Santa María... ...estos mismos delincuentes intentan realizarle una encerrona a una familia... ...que venía llegando a la urgencia de la Clínica Santa María y... Que termina ocurriendo que el conductor de TVN todavía eh, choqueado lo que decide es eh, chocarlos para así evitar y frustrar este segundo hecho. Es un episodio que tiene muy asustado todavía a este equipo, que podría haberle ocurrido a cualquier persona a esta hora de la mañana y que lamentablemente deja en evidencia eh, parte de la eh, seguridad, cómo está, en qué estado está la seguridad a nivel nacional. Vamos a escuchar parte del relato de Carlos que a esta hora está conversando también con los colegas y que es el protagonista de este episodio, el periodista entonces que encabezaba este equipo, Escuchamos eh, parte de lo que es los Estamos bien, que eso es lo, lo importante que, que estamos bien por lo menos. Carlos, estamos en vivo para que nos puedan relatar parte de lo que ocurrió ustedes estaban a la espera de poder hacer su despacho de la mañana cuéntanos un poco cómo fueron las cosas Sí, nosotros por lo general hacemos el despacho aquí en la Plaza del Monte Carmelo, que está por Bellavista eh, estábamos esperando y vamos a empezar a bajar los equipos y llega un auto, un b 6 con cuatro tipos, tres se bajaron armados, empezaron a forcejear con Jonathan, que es nuestro conductor, que yo lo reitero, él fue muy valiente en todo momento, hay que decirlo, hay que mencionarlo, forcejearon con él, le pegaron un cachazo, después me apuntaron a mí con el arma, retrocedimos el auto, es una calle chica que está al lado de la Universidad SEC. Retrocedimos el auto y en eso nos chocan por delante y el tipo se da la fuga. Pero quisieron hacer otra encerrona más. También acá en la entradita de la clínica Santa María, en la, la, la parte de urgencia, a una familia que estaba bajando con una guagua, nosotros lo vimos. Po. Que eran los mismos tipos y que estaban apuntando a esa, a esa gente. Entonces lo, lo que atinó Jonathan, nosotros lo vimos, chocamos el auto en que se movilizaban ellos, un Nissan B-16. Y en eso estos tipos desisten de hacer esa encerrona y... Nosotros huimos porque nos estaban apuntando de nuevo con las pistolas. Entonces huimos y en, ese, en eso que, que nos tratamos de arrancar por el Bellavista hacia abajo, hacia el poniente, eh, estos tipos nos chocan de nuevo el auto. Entonces ahí nosotros huimos ¿no? porque presumimos que no nos podían disparar y mejor la, la seguridad del equipo. ya habían hecho uso del arma antes. Tú nos decías, hay daño evidente también en el vehículo. Sí, sí. O sea. El, ...el vidrio este, el, el que está aquí, en el que está yo sentado... ...ese vidrio no se quebró por el que ese vidrio se quebró por, por un disparo. No sabemos si fue un arma a fogueo, un arma a postones... ...pero, pero sí, ese vidrio se quebró por, por el uso de un arma. No, no, no Uno empatiza igual con, la, con las víctimas, para mí igual es muy difícil... ...porque nosotros reporteamos por lo general en la noche estos temas. Entonces es súper difícil estar al otro lado de, de, del, del micrófono en este caso, pero sí estamos contentos en parte con el equipo y, y, y lo conversábamos ahora, que lograba frustrar también la, la encerrona de esta familia que estaba llegando aquí a la clínica en urgencia, porque estos tipos eran muy violentos, estaban todos armados. No muchas gracias ahí el periodista de televisión nacional que encabezaba a este equipo que es protagonista lamentablemente de este intento de robo de su vehículo y que después también es testigo de esta encerrona ellos también ahí cooperan no quizás de la manera ideal pero chocando a estos delincuentes que además querían y tenían la intención de poder hacerle una encerrona a un segundo matrimonio que estaba con una guaguita ingresando justo acá a la clínica Santa María en el sector de la urgencia ya eh, lo se reciben de los miserables nivel dios. ¿ah? Eh, hacerle una cerrona a una familia que va llegando a una urgencia con una guaguita. O sea, en terror. Eh, por supuesto, nuestra solidaridad con el equipo de televisión nacional. Eh, qué bueno que no les pasó nada. Pero para que usted vea, pues, nadie está libre de, de que le pasen estas cosas incluso de madrugada, ¿sí? o sea, ya ni siquiera era a las 9, 10 de la noche donde se hacía esto habitualmente, digamos, ahora ya a cualquier hora y en cualquier momento, para que circule con mucha precaución. Y nada, si usted, puede, si usted le pasa esto, eh, entregue todo nomás, no se exponga, porque además estos miserables están siendo cada día más violentos. Con esta imagen de, de lamentable violencia, de esta violenta encerrona un equipo de Televisión Nacional y a una familia que llegaba de urgencia a la crítica Santa María, nos vamos a un corte y volvemos.